Hola, muy buenos días, ¿qué tal estamos? Hoy por sexta, séptima vez, no sé cuántas veces he venido. ¿Cuántas veces hemos venido, Inmaculada? Muchísimas. Bueno, venimos a Motorland, en Alcañiz, a participar en la invernal. Pero este año no voy a hacer la grande, este año voy a hacer la pequeña. No me digas gallina No me digas gallina Muy bien, muy bien Ahí va, la de 50 Lista. Esto, esto <risa> Aquí estamos los lobos bueno, Los lobos, faltan un montón de lobos ¿Dónde están el resto de los lobos? Estamos echando café ¿Sí o no? Va, graba este, graba este que tiene el labia Aquí tenemos a nuestro colega, Jesús de Boca, eh, con canal estáis? de YouTube, dos mil no sé cuántos suscriptores, pasaros por aquí, os dejo el enlace <risa> por aquí, a... aquí por aquí, por, aquí, por, aquí, por allá. Por aquí. Hola, ¿Cuál hola. vas a hacer, Jesús? La de Mira a ver, mira a ver. Las 20 vueltas. ¿La de 100? Sí. ¿Y tú? Joder, tú eres muy valiente. Yo me había apuntado a la de 100, yo estoy pero, a a pero de 100. estoy un poco acojonado. Y, y he preguntado de ponerme la de 50, pero me han dicho que no. Que si me había apuntado a la de 100, la de 100. Escucha, yo la de 100 y si me veo solo cuando acaben los de la de 50, y y me te quedo parará. En, en tierra de nadie, pues mismo. me, me parará. Mi objetivo es llegar ya a los está. 70 y a los 70 ya para casa. ¿Tú qué? Yo la vuelta a diez y me mareo también. Me voy con Jesús para casa. Dos para casa. ¡Andaos retirosos! ¡Aquí hay tres lobos! días! No me voy a pedir favores ¿Cuántos, solamente. ¿Cuántos lobos estamos? Lobos. nueve vienen más lobos! ¡Nueve de Ciclista MTB Lobos de La Goza! Un club fantástico. cada uno va por un lado, pero somos muy buenos. No. Hola, amiguitos. Hoy vamos a enseñar las cosas de la bici. Tenemos un pedal de... ¿Rainbow? Sí, sí. Vale, sí. Es que no sé cómo se dicen estas cosas. Yo no sirve de bicicleta. ¿Qué estrenamos hoy? ¿Eh, Fernando, ¿qué estrenas hoy? Hoy estreno la Roldana esa así de, de, de grande. Que no la he probado todavía. No sé si van a funcionar los cambios o no van a funcionar. Luego estreno el manillar que me lo he puesto un poco más corto y tampoco lo he estrenado. Tampoco sé si va a funcionar o no. Y las pastillas de freno, que la, da la sensación de que frenan más, pero tampoco tengo ni idea si van a funcionar o no. Ahí en la primera curva costa abajo te lo diré. Bueno, es el mejor test de prueba sí, de sí, Absolute sí, sí, Black que vamos a poder hacer hoy. A ver. A ver, a ver. Circuito de 5 kilómetros, 20 vueltas. Ya veremos a ver si las hago todas. Ahí está todo el mundo ya preparado, todos nerviosos. Primera carrera del año aquí en Aragón de carretera. Bueno, cicloturista, ¿eh? es benéfica. Quinta o sexta vez que venimos por aquí. Con todo el club MTV Lobos Zaragoza. Y estrenando material nuevo. O sea, llevo una algura en la dirección. No, es, no, no he probado la bicicleta y ahora me ha salido algurica. Todo mal. Dos, uno, Y hasta aquí mi participación En la competitiva de Motorland Nada, 50 kilómetros Me duelen mucho las piernas Y... Eh, ya entrenaré otro día Vamos a, a, a grabar Tomás, A ver si me dejan sacar el dron Y a estar con la familia Bueno, buen entrenamiento Muchos nervios, aquí se ha notado muchísimo Se ha notado muchísimo Los entrenadores, los potenciómetros Y esas cosas, hay gente que está Con un nivel... Hay gente que tiene mucho más nivel El grupo tiene en su conjunto Mucho más nivel Pero hay gente que tiene mucho miedo Y que no está acostumbrado a ir en pelotón Y ya me ha dado mucho miedo He visto una caída gorda Luego muchos susto, muchos, Mucha gente que se ha pegado el uno al otro Han hecho quiebros ¡Bah! Un peligro Este año... Lo he pasado mal, ¿eh? Sí... ¿Por qué? ¿Porque quería estar contigo? A comer, ¿Nos vamos a comer, a comer Donuts? Ahí hay comida ¿Cómo vas a comer? Te doy un palote a Va, ¿no? que estoy muy cansado tú bah, No me apetece Sí, graba ahí ¡Dale! ¡Apreta! ¡Dale! ole. Vas a preguntarle A ver, una entrevista, una entrevista ¿Cómo has visto la carrera? ¿Cuántas veces has participado en Motorland? En Motorland, la primera. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido ah, divertido o aburrido? Muy divertido. Sí. El error de un es que al principio me he en el grupo de cabeza y luego ya lo he pagado, pero luego ya me he enganchado con los de mi equipo y perfecto. Me han llevado, vamos. Ole, Perfecto. ¿Y sí, sí. no has pasado miedo? ¿No ha habido enganchones ni caídas? Ha habido enganchones, pero... y aparte la gente a veces... Mucho miedo, ¿eh? Muy, ...muy suelta o tiene mucho miedo y empieza a frenar muy, muy pronto, pero luego ya... Te vas soltando y aparte, este asfalto que agarra mucho, pues ya es una gozada. Porque tú más la bici, a o sea, cortes, tú más la bici y va. ¡Oh, ¡la ha goza, la gozado! Como si fuera MotoGP. Cadete juvenil. Es 23. ¡Hola! ¡Qué viejo ya! ¡Primer año, primer año Mi pues, cachis. Tira, tira, pues prepárate que las carreras que te vienen en Navarra, esas sí que van a ser divertidas y bueno. si no va Venga, Gracias. gracias. ¿Terminada, Terminada la, la, la carre... carrera <ríe> de Motorland bueno, eh, después de 50 kilómetros me ha dado tiempo de ir a los stands que estaban ahí en el paddock y me han dado un masaje que me han dejado, hoy oh, va como han dejado, ¿y a ti? a mí de maravilla hasta que voy a, a cámara lenta para los que viváis por Alcañiz o los pueblos de alrededor o los que podéis escaparos un rato Tenéis un sitio para daros unos masajes espectaculares A cuatro manos y con aceites esenciales y de relajación Impresionante, yo me he quedado flipado No me habían dado nunca un masaje así como ese Y a ti, ni a ti tampoco, claro Y luego también hemos comido, hemos comido. Hemos comprado una trufa ¿Comeremos ¿eh? unos fritos con trufa? ¿Cómo que no? Yo no. Ah, yo sí, un huevos frito trufaos Bueno, muy contento, muy bien. Ha sido una manera diferente. Las otras veces que había venido aquí a Motorland había disputado la, la carrera, la general, pero sin embargo esta vez, pues ha tocado tomársela con un poquitín más de calma. ¿Te has aburrido mucho? No, ahora estoy súper tranquilo. ¡Hala! Esta primera parte de la temporada me la voy a tomar con un poquitín de calma Tenemos unos asuntos personales que tenemos que resolver Entonces hasta abril, mayo, no empezaré a darle las carreras. Pero de todas maneras, ¿eh? tenéis un montón de vídeos aquí detrás Y seguiré haciendo de mecánica Venga, despide el vídeo Dile darle... Adiós, no, no, darle al like Dale like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós amiguitos, hasta el próximo vídeo you <laughs>